Muy buenas, muy buenas tardes. Vamos a ir con nuestro próximo ponente, el cual me hace muchísima ilusión presentar, porque ambos somos arqueólogos, aunque no ejercemos de, de ello, está muy mal pagado. Y sí, nuestro próximo ponente, el, el nombre raro, ya sabéis, eh, es arqueólogo, aunque ahora mismo no lo parezca. <risa> Menos hoy... Normalmente se gana la vida con, con el SEO. Podríamos decir que es el Indiana Jones del posicionamiento. Seguramente le conozcáis de películas como Guajari Jones en busca de la keyword perdida, Guajari Jones y el Google maldito, o Guajari Jones y el reino del SEO. Pero hoy no, no hemos venido aquí a hablar de su filmografía, tampoco del significado de su nombre. Hemos venido a hablar de cocina y ya de paso de Search Console. Guajari... Eh, es consultor SEO y además de eso da clases de SEO técnico y de Wordpress. Dentro de la comunidad Wordpress es un miembro muy, muy, muy, muy querido por todo lo que se implica en ella. En Pontevedra, de donde viene, forma parte de la organización de la Meetup de Pontevedra, está en la organización de la Wordcamp de Pontevedra, donde además ha sido ponente. También le hemos visto de ponente en otras workcam como la de España Online o la de Venezuela Online, en esta y le seguiremos viendo en más, en más Wordcamps. Y es muy habitual verle en WordCamps, pero como asistente o como voluntario. En Atenas le veremos dentro de unos meses, dentro de, del equipo de organización. Y es un colaborador muy activo en el grupo de Wordpress TV, en el de traducciones y en el de foro. ¿Verdad? Así que, por favor, para no quitarle más tiempo, recibamos con un fuerte aplauso a Guajari Velázquez. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias, además, porque Ana y Lidia me pusieron un compromiso bastante complicado. Después de la comilona que acabamos de tener, dar una charla de ser consol a las 3 y media de la tarde y que ustedes no se duerman. O sea, en serio. <ríe> He tenido que crearme este atuendo de Agatha José Ruiz de la Prada, que fue el hombre que me... <ríe> y unas cuantas más sorpresas que espero que se diviertan un poco, por lo menos. Eh, bueno, ya me presentó Lidia, así que no tengo que decir mucho más. Cualquier cosa, soy guajarín en prácticamente todo realmente para mí ser CEO es bastante fácil con un nombre así no tengo mayor problema ¿vale? menos en Twitter que soy Guajariv pero bueno vale quería hacer una pequeña aclaración política ¿no? de esto porque eh, me encantó lo que hicieron aquí en Torrelodones. Esa conciliación yo creo que empieza por el reconocimiento y a mí me encantó el tema de la ludoteca y todo lo que está haciendo la Guardia de Torrelodones para darle visibilidad a esto. En la época de pandemia yo tengo un hijo pequeño y encima estoy separado, o sea que evidentemente estoy con el niño y a veces me interrumpía, imagínense, en una reunión. Y la primera vez que me sucedió me sentí mal. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué automatismo tan absurdo? ¿Qué automatismo tan absurdo tenemos que, que, no, que los niños forman parte de nuestras vidas? y pueden formar parte también de alguna manera también de las profesiones. Así que de verdad que mil gracias a Lidia y a toda la organización de and Torrelones por hacer eso mucho más visible. Gracias. No lo traje porque ocho horas de camino y José Luis, entonces te tuve que... Sí, era, era mucho, era mucho, era mucho. Bueno, entonces, voy a hablar de Ser Console. Ser Console, ¿qué pasa? Que es una herramienta, uff, bueno, le voy a dar la definición oficial, ¿no? Podrás medir el rendimiento, el tráfico de búsqueda de tu sitio web, corregir problemas, conseguir tu cierto destaque en los búsquedas. Bueno, esta es la definición oficial de Google. ¿Qué pasa? A mí me da la impresión, no sé ustedes, por eso les estaba preguntando antes de empezar aquí, cómo utilizaban Ser Console. Es una herramienta muy importante dentro del mundo del SEO. Es una herramienta que, como todas las herramientas a veces, típico de analítica o Google Analytics o lo que sea, tienen muchos datos. Y, a veces, eh, de repente, la interfaz no es la más amigable. De repente, tienen cosas que mejorar. Y si queremos realmente mejorar en, nuestro, en nuestro SEO, tenemos que hacerle mucho caso a esta herramienta. De hecho, lo, como una compañera lo comentaba aquí, que, por ejemplo, incluso para gente que hace a Google Ads, incluso para publicidad, es una herramienta que deberías de hacerle caso, porque para estudios de equivocados, para muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, voy a tratar de llevarles a los sentidos a través de la cocina con ciertas analogías un poco frikis. Y como me gusta mucho la cocina, aunque sea, si no aprenden de SEO ni de Ser Console, por lo menos aprenden algún truquito de cocina. Entonces, eh, rápidamente, para mí, desde mi punto de vista, Ser Console tiene como <ríe> tres bloques, el básico, tres bloques. Un bloque de rendimiento donde vemos un poquito cómo se comporta nuestra web al día de hoy en los buscadores. Tenemos un siguiente bloque de indexación, que para quien no sepa qué es la indexación, lo vamos a aclarar ahora, no se preocupen. Eh, y después tenemos un tercer bloque como de experiencia de usuario. Llevándolo a Chicote y al, al mundo de la cocina, podríamos decir cómo va el restaurante. Estoy metiendo de alguna manera la pata con los ingredientes, ¿no? de cómo puedo mejorar ese contenido que tenemos. Y, bueno, vamos a mejorar un poquito la experiencia de mis clientes y cómo se ve nuestra página en los resultados del buscador. Vale, premio para que me diga qué es eso. Muy bien, pimentón. <risa> Primer, tru... Primer truco de cocina. El pimentón viene de aquí, ¿vale? Del pimentón, que se los voy a pasar para que vean. El pimentón, esto lo compré de hecho en un mercado de artesanal de Ponferrada. Si ustedes quieren mejorar en serio el guiso, coger esto o el de tomate deshidratado, cortarlo en trocitos pequeños y de hidratarlo una hora antes de cocinar. Pueden pasarlo si quieren, no estoy de coña, son cosas reales y no son nada ilegal, de verdad. <risa> No es que vengo de Galicia con bolsitas de cosas raras. No, no, no. Tranquilos. ¿Vale? Y van a mejorar que no se imaginan con esto, ¿vale? De verdad, se los digo, de corazón. Vale, entonces, primero quiero darles las gracias a Eva y Dani de Un Viaje Creativo y Una Idea de Un Viaje. Son dos chicos maravillosos, periodistas, blogueros, unos blogs de viajes más fantásticos que me están permitiendo mostrarles sus datos de forma pública y con total transparencia. Son gente encantadora, grandes amigos. Vale, normalmente tenemos aquí dentro del Ser las métricas principales de clics, el número de impresiones, CTR, ¿Qué es el TR? ¡Eh, muy bien! ¡El monedita de chocolate! Tasa <risa> de clip por cada mil impresiones. Así es, efectivamente. Y después tenemos, por último, la posición media. Que la posición media realmente es una ponderada en función... bueno, es un lío. Pero bueno, es el, una ponderada entre la posición y, y el número de impresiones. Nos da una referencia, aunque no hay una exactitud, pero nos da una referencia de cómo se está comportando nuestra web. Entonces, aquí tenemos una cosa muy importante, que no le solemos hacer mucho caso. Aunque es verdad que hacer console, de interfaz, a algunas personas no les gusta mucho, pero es el todo el tema de filtros. ¿no? Tenemos por consultas, por páginas, por países, por dispositivos, y tenemos una serie de filtros que nos permitirían disgregar los datos de una manera muchísimo más útil para nuestras investigaciones, para nuestro SEO para mejorar nuestra web. Entre ellas, si le damos clics, vamos a ver, para consultas principales, clics, impresiones, etc y posición. Por ejemplo, y aquí, como pueden ver en estos datos que viene Madrid en tres días, por ejemplo, el número de clics que les está generando, la posición en este caso está en una de las primeras posiciones. ¿Ven? Un argentino, un, un gallego posicionando <risa> que viene Madrid en los alrededores. ¿eh? Muy bien. Y eh, lo importante de estos filtros, ¿vale? que no podemos entrar aquí a profundizar mucho, pero sí, lo importante de estos filtros es que disfrutemos y que empecemos a disgregar esos datos, que no nos quedemos solamente con la parte más superficial. Bueno, esta parte de lo de las hojas de cálculo que se pueden exportar, pero tiene ciertas limitaciones, que lo vamos a ver ahora. Y hay una cosa que es muy útil, que es el filtro por impresiones, que, por ejemplo, nos podríamos generar dentro de nuestros contenidos, oye, que me genere más de mil impresiones. Estoy poniendo un número aleatorio, ¿no? Para empezar a disregar dentro de esos datos. O, por ejemplo, encontrar páginas que estén más allá de la posición 11, pero que tengan un CTR alto. ¿Qué nos está indicando esto? ¿Qué tipo de cosas nos podría estar indicando esto? Claro, que está, claro, efectivamente, y que tienen un CTR que podríamos mejorar. O en el otro caso, buenas posiciones con CTRs bajos, que sabemos que estamos en las primeras posiciones, y que podemos mejorar en ese caso? ¿Monedita de chocolate? O caramelito de fresa. Estos están de, de muerte lenta. ¿Ah? Los snippets, muy bien. Y Pablo, Pablo además tiene un poquito de trampa, porque además por aquí tiene mucha presencia. Lo importante es buscar ingredientes para mejorar tus ingredientes. Y sobre esto hay una personita por aquí, que está precisamente aquí en primera fila, el señor Pablo Moratinos, que aparece aquí. Pablo, lo siento que te puse un bigotito. <risa> Yo, honestamente, a Pablo lo admiro muchísimo profesionalmente. Él tiene un vídeo, les estoy dejando este PDF para cuando lo, pues, se, lo, se lo quieren descargar, la work and de Irún, él hizo una charla que se llama Receta de Saber en Consul, que para mí es, honestamente, la mejor charla que te he visto tío Pablo, espectacular, donde precisamente nos genera una serie de fórmulas para encontrar dentro de esos resultados, páginas, o bien que están después de la segunda página, pero que tienen un CTR alto. ¿eso qué significa? Si es que actualizas ese contenido, te vas a posicionar con mucha más facilidad y... Eh, encontrar ese tipo de circunstancias a través de una fórmula. Vale, o sea que de verdad les recomiendo que vayan a ver esa charla, que es una maravilla. Vale. La lasaña. ¿Quién no le gusta la lasaña? ¿Ah? ¿Te gusta o no te gusta? Venga, pone, te he hecho... vale, por, por comelón, porque te... <risa> después te lo pasa, no te preocupes. Vale, La lasaña está riquísima, pero la lasaña tiene muchos ingredientes. Ya, me, ya les enseñé a mejorar el guiso, pero de repente quieres mejorar la bechamel. Si lo pruebas todo, no vas a saber. Tienes que aprender a disgregar dentro de los datos. Entonces, para desgregar dentro de los datos, hay algo que, no sé, yo lo veo mucho con clientes que, de repente, no se dan cuenta que dentro de los filtros pueden, por ejemplo, analizar solamente una página. Puedes analizar, que parece una, una tontería, una obviedad, pero que puedes analizar no la web entera, sino que, evidentemente, cuáles son las keywords que te está generando. Yo no soy muy amigo de usar la plataforma propia de la interfaz de ellos. Pero, bueno, si lo quieres puntualmente para entender qué palabras claves está posicionándote ese contenido, ¿para qué sería útil esto? ¿A quién se le ocurre entender? Obviamente, ¿para qué palabras claves está posicionando una página en concreto? ¿Tengo? Posiblemente, y para mejorar tus contenidos. O, por ejemplo, porque puedes aquí, que ver cerca de Madrid, podrías cambiar encabezados, podrías incluso crear un contenido nuevo que no te genere canibalización, por ejemplo, que es algo muy útil. O podrías actualizar el contenido para mejorar, o de repente decir, oye, en ciertas keywords no tengo la posición más adecuada, déjame, por ejemplo, meterlo dentro de un encabezado, ver... En un H2 que me esté reforzando la intención principal de búsqueda y mejorar eso. ¿Vale? Imagínense que estamos en un restaurante, que el hombre no tiene memoria. No tiene memoria de ningún tipo. Es más, el tío no sabe ni cómo comanda la comanda y las recetas no se las sabe. No las guarda en ningún sitio. Sería un lío, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que conso, no sé si se han fijado, tiene un límite de tiempo. Tiene un límite de 16 meses. ¿Se han fijado en ese detalle? Que vamos perdiendo datos de forma histórica. Entonces, hay una buena fórmula para solucionarlo, que es a través... Y aquí ya empiezo, aquí tengo que empezarle premios más a menudo porque ya empiezo un poquito con datos. Hay una extensión simplemente creando una hoja de cálculo en Google Sheets que se llama Search Analytics for Sheets. No sé si la conocen algunos de ustedes, la han extendido. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque nos permitiría extraer los datos de Search console, porque además tiene una limitación la exportación de Serconsol. No sé si se han fijado que cuando exportan a Serconsol en una hoja de cálculo, de repente los datos aparecen como todos separados, por página, por dispositivo, por país. Aquí tú puedes desgregar los datos como tú quieras. Por ejemplo, yo quiero ver aquí por páginas y por búsqueda. Y esto nos da muchísima más información. Es totalmente gratuita, la podemos descargar, vamos simplemente a extensiones, le damos descargar y podemos extraer los datos. Y lo más interesante, evidentemente, que solventamos... El problema de la limitación, porque es a través de la API. ¿Esto funciona esto? El, el, vale, el, a través de la API, eh, cuando ustedes extraen los datos, les da mil filas. De esta manera pueden extraer 25.000 con la limitación. Creo que te di una versión de pago para poder extraer más datos aún con los 50.000. Y una cosa que yo suelo hacer siempre, todo proyecto en lo que empiezo, es automáticamente crear copias de seguridad automática. Es verdad que hay herramientas de pago que están muy chulas, como SEOcrawl, por ejemplo, que conozco a David, que es el fundador, que está genial porque te permite muchas más cosas, ¿no? Pero, bueno, también tener copias nosotros en local para que podamos hacerlo simplemente. Y aquí ya sé que estoy empezando a perderles ya porque es el mediodía. <risa> vale, yo le digo, vale, córreme una copia de seguridad automáticamente cada tercero de cada mes. Santi le encantaría estas automatizaciones. Entonces, simplemente lo, me lo organizas como yo quiero y automáticamente eso me va a generar todos los terceros de cada mes, me va a extraer los datos del mes anterior. ¿Qué me permite eso? No perder esos datos esos 16 meses, ¿vale? de tener muchos más datos históricos. Eh, aparte que yo, yo lo que hago es que de repente todos los datos de clics e impresiones, automáticamente, lo que creo es simplemente una pestaña que me cree y a partir de allí, no se me pierdan, ya, ya sé que les voy a dejar allí un vídeo donde este chico, la verdad que ahora mismo el nombre del chico, no me acuerdo, el eh, curso Google Ads. online, tiene un vídeo donde lo explica. Es muy sencillito, además un vídeo muy sencillo donde lo explica de una forma bastante clara y sin mucha paja. Entonces, tienen allí todos los datos y yo lo que hago es llevarme esto después, por ejemplo, informes de, de Google Data Studio. Llamo Google Data Studio porque me gusta más el nombre. No me gustó el cambio de nombre. No sé a quién le gustó el cambio de ese de Locker Studio. Me parece terrible. Yo lo llamo como, yo, yo, como a mí me gusta. Entonces, ¿qué me permite esto? De repente esto es muy visual para consultores SEO, para desarrolladores. Es muy visual porque te permite automáticamente demostrar a tu cliente, oye, es una función de forma global, ¿Cuántos clics en función de este año en comparación con el año pasado estamos generando? No solo clics, impresiones, etcétera, etcétera. Y no perdemos los datos. No perdemos la memoria. ¿Vale? Es interesante esto. Bueno, normalmente una cosa. Normalmente yo lo comparo con rendimiento, rendimiento anual. Siempre hago esta comparativa. El rendimiento mensual es menos útil por evitar el tema del sesgo temporal. Pero bueno. indexación ¿Quién me dice qué es indexar? Meter una página. Venga, vale, perfecto, se lo ganan los dos. Venga. Caramelito y chocolate, venga. Efectivamente, vamos a ver. Indexar es un proceso, yo lo, a mí me, me encanta la analogía de una biblioteca. Llega una biblioteca, viene una bibliotecaria, la bibliotecaria coge el libro, coge el título, coge la descripción, el autor, lo mete tal. En el momento que una persona haga una búsqueda, en la base de datos va a aparecer, punto pelota. ¿Qué pasa? Que Evidentemente, nuestra página web tiene muchas URLs, y no todas las URLs tienen que mandarse indexar al buscador, como tú tuviste un problema, ¿te entonces, eh, es normal? Entonces, ahí para esto es donde viene ese otro bloque, el bloque de la indexación, para entender qué mandamos indexar y qué no. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra, <risa> hay una serie de motivos por los que básicamente no te quieren. Pero son motivos muchas veces formales o cosas que tú no quieres, como por ejemplo puede ser simplemente la, la etiqueta no index. Tú le estás diciendo, no quiero que me indexes este contenido. Es bastante fácil hacerlo con cualquier plugin SEO, simplemente diciéndole, oye, no indexes esto. Después existen otras casuísticas, como la página alternativa con etiqueta canonical. Yo les recomiendo que revisen estos informes, porque no siempre va a... Tiene que funcionar bien. ¡Ay, Karin. Vale, gracias. Eh, entonces, no siempre va a funcionar bien. O el no se ha encontrado, o el suavecito 404. No sé por qué le gusto, me gusta llamarlo así, suavecito 404, que es básicamente cuando genera un código 200, pero eh, es un contenido débil. De alguna manera tendrías que revisar ese tipo de situaciones. Y después, rastrear actualmente sin indexar y descubierta actualmente sin indexar que bueno, eso es un poquito un lío. <risa> vamos, vamos a darle una, una mención aparte que genera muchas confusiones desde muchos puntos de vista, pero yo creo que es un poco por parte de la propia documentación del, del buscador. Por ejemplo, la estará actualmente sin indexar. No sé si ustedes les ha, se han dado cuenta y mete un cajón desastre, mete muchos los filtros, mete los fits, mete muchas cosas. Pero este es el que vuelve de cabeza a todo el mundo. Hace muchos años Wordpress, eh, WordPress Google era como una especie de tragaperras. Eh, enlazaba todo, enlaza, eh, indexaba todo, todos los enlaces, rapidísimo. Ahora ya no. Esto está generando muchos problemas a muchas personas. No es que estén haciendo nada mal. Y me he encontrado esto en el foro de soporte de WordPress y en muchos otros sitios, en comunidades online, en sin oficina, en muchísimos sitios. Oye, ¿pero qué estoy haciendo? Me aparece el meme, ¿no? El sitio se sobrecargaría. Hombre, no. Yo creo que hay un problema allí de indexación de ellos. Entonces, claro, que uno asume y la gente se preocupa. Y, bueno, implicaría muchas cosas que si quisiéramos comentar después en la sección de preguntas. Pero, bueno. Hay que revisar ese tipo de contenidos para ver si se están indexando y que no, porque, evidentemente, es el corazón de no. Si quieres posicionar algo y que no esté indexado, es un lío. ¿A quién le gusta la comida asiática? ¿Alguien ha probado hacer un wok? El truco del wok es el, el ajo y la cebolla, el, el ajo y el jengibre en el wok antes para que libere los aromas. Y después de este truquito, oler esto, y se los prometo, que tampoco es nada raro traído de Galicia. Es <ríe> la hoja de lima cafir. Lo pueden comprar en cualquier mercado asiático. Y es fantástico y les va a cambiar por completo cualquier sabor de curry o cualquier cosa que hagan en ese sentido. El sitemap nos ayuda muchísimo porque el sitemap es uno de los archivos que más visitan los buscadores. Entonces, tenemos que tener un sitemap perfecto. Tenemos que arrastrar el sitemap y que sea código 200, 100%. Todos nuestros plugins SEO, Joas, Randmap, SEOpress, cualquiera de ellos nos genera un sitemap. Es tan simple como revisarlo y enviárselo al buscador. ¿vale? Y, por último, el último bloque que para mí es importante... ¿Qué tal? Bueno, el último bloque, <ríe> el último bloque que para mí es muy importante, es el bloque de hazle caso, carayo O sea, yo puedo entender que nos podamos ofender un poco, que nos podamos cabrear un poco en cómo miden realmente el tema de las Core Web Vitals. Yo entiendo aquí que vinieran a muchos desarrolladores a decirte, te pueden dar la justificación de cómo se está midiendo, que si las muestras, que si los datos de laboratorio, que si no. Pero a fin de cuentas, realmente, están buscando mejorar la experiencia de usuario. Entonces, en general, vas a lograr tener unos mejores resultados de cara al usuario y de cara al buscador. Y realmente no es nada negativo. O alguien aquí lo ve como algo negativo, el que mejor la usabilidad de tu móvil o que, o que, evidentemente, que utilices los datos estructurados que son tan importantes para mejorar tus, tus resultados. ¿Alguien cree que es algo negativo? Honestamente. O que la web sea más rápida. ¿Ah? ¿Te da... <risa> vale, evidentemente. Entonces, realmente, veis que lo hice a tiempo. Eh, realmente, yo lo que quería dejarles como enseñanza es que, por favor, no le tengan miedo a ser console. Porque es una herramienta que tiene demasiadas funcionalidades y que a veces, igual que Google Analytics, nos enfocamos en demasiadas cosas y, y no concentrarse. Esto es como, ¿a quién no le gusta un plato de lentejas? ¿A quién no le gusta? A todo el mundo le gusta un plato de lentejas. Da igual, que sea, aunque sea vegetariano o sin vegetariano. Da igual, siempre está muy rica la lenteja, sea como sea que se preparen. Pero para poder hacer un buen plato de lentejas, ¿qué hace falta? Cariño, dedicación, practicar, evidentemente. A quien le guste la cocina normalmente lo va a hacer mejor. ¿Por qué? Porque normalmente le va a dedicar cariño. Esto es lo mismo. Dedicarle un poquito a formarse en Ser Console, porque ellos honestamente tienen una buena documentación. Yo les puedo criticar mucho. Yo le doy mucho una de cal y una de arena a Google a veces por las cosas que hacen, pero en general son bastante positivos. Y de hecho, les voy a dejar aquí dentro de la presentación un último detalle simplemente aquí. Este enlace les lleva directamente a un canal de YouTube entero, una playlist entera de formación de, de Ser Training. Va paso a paso, les va enseñando cómo funciona cada informe. Utilizando herramientas externas, como por ejemplo del, el uso de la API para poder extraer los datos y analizar los datos fuera de Ser console, porque reconocemos que la interfaz no es lo más amigable posible, solventamos muchas de las limitaciones y realmente van a poder mejorar muchísimo sus contenidos. Así que bueno, les deseo muchísima suerte. Vale. Gracias. grabado. O sea, Es que esto no es casualidad, ¿eh? Toma, premio. Muchísimas gracias, Guajari. Sabía que te teníamos que poner después de comer, porque esta presentación antes de comer nos hubiese hecho salivar a todos, ¿verdad? ¿Tenemos preguntas? Tenemos pregunta al fondo. Espera, espera, espera, espera, Yo Tengo que coger premios. Mira. Julio, vaya ¿eh? Ay, no me puedo mover, disculpa. Hola, Guajari, me ha encantado. Bien. A ver, cuando. No sé si es un caso muy específico, pero cuando yo eh, le pongo la etiqueta canonical a, a varias páginas, pero me sale error en Google, pero yo sé que las tengo bien, o sea, en Search Console. ¿Te sale dónde? ¿Te sale en el informe este de las de las etiquetas, de la indexación? El que... Correcto, me sale que, está, que no está claro. bien, pero yo sé que está bien porque ya lo he comprobado, que están todos, que, que no me da error la página. Esta. ¿Qué te sale? ¿La página alternativa con etiqueta canónica es la adecuada? ¿Ese tipo de error? Correcto, sí. Te lo, veo, te lo veo si quieres después porque así no sabría decirte. Pero la piruleta si te la lanzo le rompo la cabeza a alguien. Así que <risa> <risa> te lo dejo aquí. Venga, venga, gracias, Raúl, gracias, hombre. Venga, gracias. Gracias por la pregunta. Si quieres después lo vemos, ¿vale? Nos, ahora, la, la... Vale. vale. Gracias. ¿Sabes si una vez que Google ha indexado tus páginas? Por ejemplo, sí. en, el, en nuestro caso, todo, todos los días creamos como 300 URL. historias. Esto, ah. Entonces, Google indexa todas las, esas historias. Hay una forma de borrarlas, como sí. si le podemos Bien. mandar, no una a una, pero boom. ¿Tienes, tienes el informe de removal, está retirada de URLs, ahí puedes remover lo que tú quieras de la de la indexación. ¿Pero son una a la vez o puedo hacerlo como? ahora me pillas, ahora me pillas no sé si puedes subirle una hoja, antes se podía subir, no, eso era en el robots.txt para disallow links. ¿Alguien se acuerda si? Bueno, con el indexing -inde sí, pero pero aquí no, aquí es una a una, tienes razón. Sí, habría que buscar una solución distinta para hacerlo Sí, es una a una, sí. Uh -huh. Nada. Oye, espera, bueno, tienes monedita de chocolate, que creo que me dijeron que no me puedo, no me puedo mover, ¿no? Vale. <risa> Venga, va. ¡Oh, mi madriña! No puedo creer que llegó. Ahí va, casi. Eh, vale. eh, muchas gracias, Guajari. Ay, ¿cómo está Por Fernando? Por aquí al fondo. Ay, Fernando. Ay, bueno, amigo. Oye, el... no, es sobre los mensajes estos críticos del de Aser sol. A ver, ¿por qué Google a veces coge un canonical que no es el que yo quiero? La verdad que yo creo que son errores. Es que esa es la cuestión, y que es lo que a mí no me gusta de la documentación de ellos, que ellos realmente no te dicen en ningún momento, oye, es un error, es igual que el tema de la indexación. El tema de la indexación no le está pasando a todo el mundo. Pero entonces, mmm, no, creo que hay poca claridad de parte de ellos en ese sentido. Entonces, realmente no sabría por qué no lo están rastreando bien. En principio deberían de poder rastrearlo bien. También es verdad que el crawler está diseñado para hacer un rastreo rápido, barato y eficaz de la web. O sea, desde un punto de vista, es, es tonto. O sea, desde el punto de vista que no es muy inteligente. Entonces entiendo que comete errores por las razones que sea y, y de repente, claro, no, no son claros en ese sentido de asumir, oye, puede ser un error nuestro y lo podemos tratar de corregir, que sería lo ideal. Y una vez le, que sepan, por cierto, aprovechando la pregunta de Fernando, y bueno, Fernando, sigue y te digo. No, no, será básicamente eso. O sea, me pasa muchas veces, es verdad que en esta página a los clientes sobre todo que tienes, pues les, les preocupa mucho porque todo lo asumen como que son errores. Claro. Y yo, hombre, yo les suelo decir, Empieza por los gordos que son los 404, ¿no? claro. es un poco lo grave, pero curiosamente siempre están abajo el todo, los claro. 404. Sí. pero por delante ven un montón de cosas claro, que ni entienden, eh, ni, pues, ni, ni muchas veces son errores, ¿no? Claro, no, no, no, er... muchas veces no son errores, revises, como el caso que nos comentaba que, que está todo bien, claro. Tienes 200 redirecciones, perfecto, si lo malo es que no las hubiera, ¿no? Sí. Esa de, cosa, ¿no? Claro. De hecho, miren, una cosa que les iba a comentar. Gracias, Fernando, y te doy ahora, a ti también tienes una pegatina de yo, yo amo el SEO y, y, un, y una piruleta. Vale. Gracias, vale, Chef. <ríe> eh, yo, una cosa que sepan, que Serconsol tiene, al igual que el foro de soporte de WordPress, que es maravilloso, gente encantadora, increíble, que de verdad que está siempre echando un cable y ayudando, también Serconsol tiene un foro de soporte y que yo he, yo he consultado muchísimas cosas. De hecho, una persona que es un CEO muy, muy bueno aquí en España, que es Niño Uruñola, suele ser una de las personas que contesta. Y es verdad que te topas con casos donde de repente eh, es igual que, por ejemplo, una web hackeada, una web hackeada que está claramente que está hackeada, hombre, lo ideal sería... Hombre, vamos a, a corregir esto. Si ya se logró de, eh, arreglar el problema, pero las web las URLs hackeadas siguen apareciendo. Sí, y durante muchísimo tiempo. Y pueden pasar meses. Entonces, yo incluso en alguna vez en el foro de soporte les decía, hostia, pues no hay un, <risa> sería cojonudo un botón de reset, ¿no? O se Imagínate, sería cojonudo, ¿no? Mira, vamos a hacer un reset y ya está. Porque yo he visto casos así de una web que han tenido que, eh, hackeada por completo, tener que hacerla de nuevo de cero. Hostia, pues bueno, hazle reset y que por lo menos sus informes ya no sigan apareciendo un millón de páginas indexadas todas, todas, de toda la gente. Son errores que yo creo que el ser no, no ha sabido resolver de forma correcta, creo yo. Sí. gracias, Fernando. Ahí sí. Gracias. De hecho, tiene que ver con la indexación y las notificaciones. Nosotros recibimos muchas notificaciones de errores, pero para hacer una auditoría de la indexación general, ¿cada cuánto la recomiendas? Depende del proyecto y depende de la cantidad de contenido que se genera. Es muy totalmente distinto una... Una página que no está generando mucho contenido, que con que lo hagas cada X meses está bien, a una página que haga que, que haga muchos, cada mes X... ¿No tiene mucho contenido? No, no pasa nada con que lo hagas cada X meses. Yo, por ejemplo, hay un, yo trabajo con un medio de comunicación que ellos sí que tenían un problema bastante grave de eso, porque tenían un medio de comunicación que publica tres noticias al día. En el caso de ellos lo logré solucionar a través del, del, del, del sitemap de, news, de noticias, con RadMap tienes un sitemap de noticias. Entonces, eso sí, ahí a partir del sign de noticias, sí que empezó a indexarlo de forma correcta y ahí se solventó el problema. Pero es que esta era una web que estaba un, de los nervios por culpa de eso, porque, claro, todos los días publicas tres artículos y ninguno te lo indexa y ahí se solucionó. Ahora bien, una web que no tal, tú ves que está todo correcto y que publicas muy poquito contenido, como si vas y lo haces manualmente. ¿Sabes? Yo veo webs que publican una página, publican una entrada, un posto, oye, vete un momento a hacer consola y ya da lo de alta. Total, le das manual y ya está, o sea. Si es una sola URL no tendrías problema. Monedita de chocolate y caramelito. Vale. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta. Soy aquí. Hola. Ay, aquí. Ya te... ¡Ah, hombre! Hola. ¿Qué tal? Eh, sobre ser console, eh, yo tengo actualmente la web de la empresa donde trabajo. Tiene muchas impresiones y para todas las impresiones que tiene, tiene muy pocos clics. Eh, ¿tú crees que, o sea, cuál crees que sería el principal problema por eso? Habría que revisar el contenido a ver cómo lo tienes optimizado porque seguramente de repente el contenido no está muy bien enfocado. Te está generando de repente para impresiones que de repente no son las, las keywords que a ti te interesan, a tu empresa te interesan. Y de repente, claro, tienes pocos clics porque en tu contenido no está respondiendo a la intención de búsqueda. Y si aún por encima tienes muchas impresiones, por, imagínate, palabras que tengan volúmenes de búsqueda altísimos, y que claro, pero eso no te está generando un tráfico de calidad, ni crisis de calidad, ni muchísimo menos, y encima no estás ni siquiera bien posicionado. Vas a tener miles y millones de impresiones, pero es una cuestión de contenido. Es posible que las metadescripción, la meta descripción, la meta descripción esté también de habría que tener... Claro, efectivamente, tendrías que revisar cómo están esas meta descripciones, tanto el contenido como las meta descripciones, sin duda alguna. Claro que sí. Vale, sí, vale. sí, pero Tiene bueno, sí ser. es una buena señal de que. El contenido no está muy bien enfocado, ¿sabes? O a, a, hay algo que estás allí uh -huh. en tu contenido que está enfocado a volúmenes muy altos que no es lo mismo que usted. Tiene que Tiene. ser una meta descripción más eh, persuasiva, ¿no? Para que incite el click. No, no solo persuasiva, sino que correspondiente a la intención de búsqueda de lo que a ti te interesa también, claro. posicionar y ver allí, claro. Vale, vale, perfecto. Tienes esto aquí, te lo prometo. Mira, sí, aquí, pero fe, si lo, de verdad, esto ya no se lo pones. Vale. Raúl, venga, no se encarga aquí de... Vamos, a ver, te doy otro a ti, no pasa nada. Sí, llévatelo a Galicia. Ah, ¿me, me lo llevo a Galicia, sí, venga, no pasa nada. ¿Sí? Tienen sospechas, ¿no? Vale, vale. <ríe> Un Discord, vale. Entonces, el dominio lo tenemos con nuestro dominio y es el community y nuestro dominio, ¿vale? Eh, Eso cómo afecta al SEO. Claro, tú tomas. Tú tú claro, ¿Y, y, y, ¿tú y el resto del contenido, ¿dónde lo tienes? en un, un ah. subdominio distinto? En el mismo dominio. Pero un subdominio X. En vez de comunidad o lo que sea, ¿cómo lo llamaste? Pues, Claro, que el problema es que a efectos de Google realmente la, la, la web es distinta. A efectos de, Google, de unidades de rastreo, de, de pasar el sumo de autoridad a todo. Entonces, es un poquito un problema. Por eso, eh, claro, es, una es como que hay, hay, hay, hay, lo que haces es diversificado. Eso es donde era muy habitual esto con los idiomas los idiomas era súper habitual esto de que generar un subdominio con el el.en.es o lo que sea, que está generando eso, dos webs distintas, tal, en el momento en que se soluciona eso a un subdirectorio, normalmente todos los links que recibes, todos es a la misma web, a la misma unidad, tienes toda una for mayor fortaleza. Entonces, claro, ahí tendrías que tratar de meterlo, sería lo ideal, pero no sé el caso, porque por lo que me estás diciendo, no sé cómo lo tienen, pero sería lo ideal de repente a un... No, no meterlo o, de, o meterlo dentro de un subdirectorio dentro de, de, de tal barra foros, yo qué sé, no. Porque todo ese contenido lo tienes indexado, evidentemente, es donde se genera mucho, claro, un foro genera una buena, sí, claro, y eso, está, eso mola mola cantidad, pero eh, muy buena pregunta. Así si que lo, lo vemos después en un momento con el ordenador. Toma, piruleta. Te lo lanzo también, pero ten cuidado que no, se, no quiero romper aquí, venga, ahí está, venga, vale. Gracias. ¿eh? Por supuesto, claro, con los datos estructurados, por ejemplo, o por ejemplo con los vídeos, ustedes se le se les saca muy poco provecho a eso. Por ejemplo, los datos estructurados de, de vídeo, por ejemplo, serían muy positivos para mejorar todos tus resultados. Cualquier tipo de datos estructurados le está aportando mayor información al buscador. El buscador lo va a entender bien, es ideal. Y ser si console, precisamente para valorar todos ese tipo de datos estructurados. Es claro que sí, es muy bueno. coño. Ya ven que ni como arqueólogo ni como con puntería ni nada, pero bueno. Nada más, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Gracias.